Hola muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, eh, antes de la canción que os voy a cantar, ¿vale? Que en realidad son cuatro estrofas, eh, os voy a explicar por qué la he escrito, ¿no? Eh, yo ahora mismo estoy en un curso de poesía, bueno, poesía urbana, ¿no? Es como una especie de taller de una hora que se hace completamente online, ¿vale? Esto, bueno, lo ha hecho un centro cultural, lo ha organizado un centro cultural, ¿no? Y la verdad es que está bastante interesante, ¿no? practicamos un poco lo que es la improvisación y un poco la escritura automática, aparte de, de bueno, eh, de ciertos temas de poesía. En realidad, en una hora, eh, como somos varias personas y todos tenemos que participar, no te creas que da tiempo a demasiadas cosas Tú imagínate en una clase normal Donde todos los 30 alumnos Tuvieran que participar con, yo que sé 4 o 5 frases En realidad es que la clase no terminaría nunca Es verdad que sí que sería entretenido Porque al fin y al cabo todos participarían Pero la verdad es que se haría completamente Eterna, ¿no? Pero bueno, yo en realidad prefiero grupos reducidos Donde todas las personas aprendan y participen Que como se está haciendo ahora Donde hay un montón de personas Y solo escuchan a un locutor, ¿no? Eh, la verdad es que para mí eso no me interesa para nada y la verdad es que cuando estuve en la educación, eh, ahora, bueno, viendo los vídeos de Forfas, que es un entrevistador ¿no? sobre la educación, eh, están los chavales bastante desmotivados Y bueno, yo cuando era, era joven La verdad es que estaba también bastante Desmotivado por la presión El estrés que, que trae la escuela la verdad es verdad que cuando trabajas pues también tienes este tipo De estrés, pero es un estrés totalmente Diferente, ya que somos adultos Y se supone que somos un poquito Más maduros, pero cuando somos tan jóvenes La verdad es que no sabemos Balancear ese estrés Y la verdad es que todo se nos viene Encima, ¿no? Y, no, y vemos como que no tenemos ningún apoyo y bueno, es bastante bastante difícil. Y bueno, que me voy por las ramas. Eh, esto que he estado diciendo, ¿no? Pues la poesía. Eh, la verdad es que es un taller que, que, bueno, llevamos tres clases. Una me la he saltado porque la verdad es que no me acordaba que, que tenía la clase y se me fue el tiempo y no pude unirme. Pero la verdad es que está bastante interesante. Es más, eh, cuando termine la cuarentena la verdad es que creo que me va a apuntar a un slam de, de poesía, ¿no? Que es como una especie de... Es como una especie de recital, ¿no? Que tú, digamos, que te preparas tu poesía y la recitas eh, sin música y sin ningún tipo de ritmo. Entonces, bueno, puede ser, puede ser interesante sobre todo por, porque, bueno, a mí me gusta eh, desafiar mi creatividad y yo creo que puede ser algo que, que puede ir bastante conmigo y que tengo que probar. Ya probé un poquito lo que son las batallas de, de gallos ahí en mi ciudad de Ávila. Eh, también he probado el rap, he probado el trap, he probado también en otro tipo de canciones. Y bueno, la verdad es que no me importaría probar en lo que es la poesía eh, Luego también he estado en, en bueno, pues eh, en, en, joder, ¿cómo se llama? He estado en jams de, de, de jazz ¿No? Eh, la verdad es que no he podido Participar porque lo que es tocar el instrumento Bueno, estoy aprendiendo la guitarra Pero no tiene nada que ver con lo que improvisan En jazz, ¿no? Que usan bajos Usan guitarras eléctricas, baterías Usan saxofones y yo de esos Instrumentos la verdad es que no controlo nada La verdad es que me gustaría poder improvisar De esa manera con un instrumento Pero no llego a ese nivel eh, Lo que sí, bueno, creo que tengo un poquito más de experiencia Con lo que es improvisar Entonces, eh, pues sí que me gustaría entrar en una jam de jazz, porque la verdad es que el ritmo, el, el soul que le dan el corazón que le dan al jazz, la verdad es que es bastante interesante para improvisar y que te da una inspiración increíble, ¿no? pero claro, subirte a un escenario eh, que, bueno, esto totalmente libre, ¿no? pero subirte a un escenario con profesionales que realmente controlan ¿no? a soltar cualquier cosa la verdad es que da bastante, bastante miedito, pero sí que me gustaría probarlo así que nada, bueno, os dejo Aquí con la canción que he hecho La verdad es que en nada muy poco tiempo Pero creo que estaba bastante Motivado y bueno pues Me ha salido una cosa tal que así Así que os pongo a ello Venga vamos a ello Hoy las manecillas están compuestas de arena Cada minuto que pasas una nueva Tormenta tiro los dados sin esperar Lo que venga tengo la incertidumbre de no saber que se presenta, acercarte ahora mismo sentirás que es olvido, si no quieres escuchar ruido mejor tapar oídos, afrontar la caída con tu ángel como abrigo y nunca más volver a sentir jamás el frío. Un nuevo ya nace celebra que sale el sol Para superarlo y lo más alto necesitas del valor De esas personas que te apoyan y dan calor Tienes el respaldo de los que te ayudan, no hay nada mejor Y es que si te quedas sin ideas, tan solo lanza los dados Si no sale lo que esperas, que te traiga sin cuidado Grita bien fuerte, tus labios no están sellados Estás donde estás, porque lo has luchado